vamos a empezar os voy a os voy a os voy a deleitar con mi presentación lo que he hecho ha sido nuevo porque lo vamos lo que vaya a ver esta noche no está en los módulos de de DXN. yo le pedí permiso a antonio para no hacerlo para hacer una presentación eh, por libre y, y bueno espero que os guste entonces pues de lo que trata la presentación eh, como dice el título es estrategia de marketing especialmente para miembros de XN, porque yo soy experto en marketing, marketing vamos, experiencia que me han dado los años, no es que sea un gran experto, pero la experiencia que me han dado los años. Pero yo soy experto en marketing multinivel, es decir, hay otros tipos de marketing de los cuales pues, yo no entiendo. Pero eh, exactamente si me hablas de multinivel, pues yo sí que, sí que me gusta analizar eh, la empresa donde trabajo, pero también me gusta analizar la competencia. O sea, yo, yo conozco muchos planes de marketing de otras empresas en las que no trabajo, ni he trabajado, ni trabajaré, pero conocerlos los conozco porque siempre es bueno establecer comparaciones y siempre aprender alguna cosita de, de otras cosas. Por eso digo que si esta noche aprendéis alguna estrategia, la estrategia que vais a aprender es única y exclusivamente sobre DXN. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una estrategia. Una estrategia es una serie de acciones muy meditadas e encaminadas siempre hacia un fin determinado. Esa es una estrategia. Cuando tú te planteas hacer algo, cuando tú te planteas una estrategia para llegar al final de, de, de lo que... Pues eso te tiene, evidentemente, lo planeas, pero hay que poner en acción para, para conseguirlo. Bien, vamos a... Yo voy a plantear hoy es desde el punto de vista de una persona que empieza. Y en el desarrollo de esa persona que empieza, pues vais a ir viendo determinadas estrategias que yo considero que es conveniente hacer mejor que otras. Entonces, pues bueno, aquí tenemos el caso de una persona que eh, decide que quiere empezar en DQN, pero ahora dice, bueno, he decidido empezar, pero ¿qué opción elijo? Porque, como sabéis, en DQN hay varias opciones para empezar. La primera opción para la DQN es, hacer una compra de 100 puntos de volumen como mínimo, siempre hablamos de mínimo y en esta ocasión tú eliges los productos que quieres comprar una opción que nos ofrece eh, DxN es eh, comprar uno de los seis kits a elegir que nos ofrece el plan de sp que es un plan de acción rápida es un plan eh, que eh, se acopla al, al sistema tradicional de marketing de, de DxN un plan opcional y los seis kits que nos da a elegir oscilan desde 112 euros hasta 668 euros. Y dependiendo del kit que elijas, puede tener más ventaja o menos ventaja. Pero siempre tiene ventaja, porque lo que te va a dar el plan DSP van a ser unos descuentos, unos descuentos adicionales en tus siguientes pedidos a razón del 10%. Eh, por pedido. Pero también te va a dar la ventaja de ganar eh, comisiones rápidas, de ganar bonos rápidos, sobre todo al principio, en tus primeros tres meses. Esto lo vas a conseguir patrocinando a otras personas que se inicien en DXN a través de, eh, del sistema de SM. Pero aquí la única diferencia con el anterior es que tú no eliges los productos. Los kits ya están cerrados, ya están definidos, ya tienen los productos concretos que eh, te van a enviar con el kit que tú elijas. Pero hay una tercera opción que es el IOC, que son las siglas de, en inglés de la guinda del pastel, y, y eh, lo que tienes que hacer es la compra de productos por valor de 200 euros o más. Esto también tiene una serie de ventajas porque lleva acompañado un plan de compensación, plan de compensación eh, general de DXN, y también es un sistema de ganar un dinero eh, adicional a, al plan general. Aquí también tienes la ventaja de que tú puedes elegir los productos que compras por ese por ese importe de 200 euros o más. Así que estas son las tres formas. Esta es la primera estrategia que tienes que decidir. ¿Qué, eh, qué plan elijo para iniciarme? A medida, o sea, dependiendo del plan que, que elijas para iniciarte, pues tendrás eh, ingresos más rápidos, menos rápidos, eh, adicionales, no adicionales, pero lo cierto es que siempre tendrás ingresos. Eso no lo dudes nunca. porque Sabéis todos que en el plan de marketing, eh, a partir de 100 puntos mínimos, ya eh, comisionamos por nuestra propia compra. O sea, que aunque elijas el primer plan de 100 puntos, ahí ya tienes eh, tu primer mes, ya tienes el point. Bien. Segunda estrategia o segunda recomendación que utilizo para eh, llevar a cabo esta estrategia. Tienes que consumir los productos, tienes que hacer por tu salud o por prevención, si, si te encuentras bien, pero... Eh, consumir los productos, aparte de que eh, cuando hables de ellos vas a ser el mejor embajador de los productos de DQN porque los estás tomando, los estás consumiendo, estás notando la diferencia, estás notando eh, eh, esos cambios que se producen en ti, bien sean eh, interiormente, por salud, porque estás tomando suplementos nutricionales, porque estás tomando nuestro café a diario, has cambiado nuestro café eh, por el que tomaba habitualmente… Otra estrategia o otro consejo que os doy, si vais a comenzar a tomar nuestro café, por favor, dejar de tomar el que tomabais habitualmente. Es decir, no se puede tomar un café ácido y un café alcalino a la vez. O tomáis uno o tomáis otro, pero evidentemente no podéis mezclar porque entonces vais a tardar más tiempo en, en ver esa diferencia. Sobre todo, esto, esta sugerencia sobre todo es para las personas que, que empiezan o quieren empezar. ¿vale? También podéis notar la diferencia exterior, porque como veis tenemos una amplia gama de cosmética coreana de altísima calidad y cuidado personal. También tenemos productos de cuidado personal en, en nuestro catálogo de Xino, como es la pasta de dientes, el jabón, champú, gel de baño, etc. ¿no? Entonces, eh, lo primero que tenéis que hacer, una vez que iniciéis con 100 puntos, con DSP o con IOC, es comenzar a consumir los productos que habéis adquirido para poder transmitir después eh, lo que se ocurre con esos productos. Y tenéis que empezar a construir un pequeño testimonio para compartir con los demás. Porque eh, es lo primero que tienes que compartir. Y, eh, lo primero que te va a preguntar la gente si le ofreces algún producto es, oye, ¿tú lo tomas? Y si me dices que no, pues la confianza es mínima. Ahora, si a medida que te van preguntando, ¿tú lo tomas? Vas contestando que sí. Y además a, a eso le añades tu pequeño testimonio o tu gran testimonio, dependiendo de los... De los efectos que hayan notado, pues esa confianza eh, es inmensa. Esa confianza transmite, eso transmite mucho a la persona que te está escuchando. Bien. Después lo que tienes que hacer es compartir estos productos. Porque se trata de, eh, hemos dicho que se trata de un negocio. Entonces, eh, hay que hablar con la gente y hay que hacer clientes. Para conseguir esto, pues hay que organizar, mi consejo es que hay que organizar reuniones una estrategia que te puedes preparar, es decir, oye, pues eh, vamos a hacer una reunión casera, vamos a ver vamos a hacer un coffee shop, como, como se dice ahora, o un tapper coffee, como dice mi amigo Bernabé, y invitamos a gente a casa a tomar café, pero van a tomar un café diferente, o también podemos organizar esta reunión en casa de algún amigo, en fin, se trata de organizar una reunión casera, y a través de esta reunión, dar a degustar nuestros productos y, y a la vez ofertarlos. De esta forma vamos a conseguir el interés por estas personas de consumir alguno de nuestros productos y quizá también por eh, compartirlo. Después otro consejo es que os hagáis visible, es decir, si estás tomando nuestros productos eh, en casa y en tu trabajo, sale fuera, eh, en los desayunos, en la cafetería, pues te tienes que hacer visible. Esto yo lo he hecho miles de veces. Es decir, eh, por mi profesión, pues de vez en cuando visitaba eh, algún bar con algún cliente y tomábamos café, pero claro, eh, llegábamos al bar y yo dejaba que el cliente pidiera. ¿Qué van a tomar? Ah, pues ponme un cortado descafeinado de máquina, no sé qué, no sé cuánto, Vale. ¿Y usted qué va a tomar? A mí, por favor, con usted una tacita con agua caliente, o lo que es lo mismo, una infusión sin infusión. Claro, estaba inmediatamente la atención de mi cliente, de mi acompañante y del camarero a la vez. Entonces, a ese agua caliente que a mí me ponían en la barra, pues yo sacaba mi sobrecito de café, lo ponía, con toda naturalidad, sin dar más explicaciones, eh, no tenéis que dar explicaciones, al contrario, tenéis que provocar que os pregunten. Y una vez que os pregunten, pues entonces sí dais las explicaciones. Pero si nadie te pregunta, nadie nadie muestra interés por lo que estás haciendo, pues nada, tú sigues con lo tuyo, tomas tu café y listo. Pero no suele ocurrir. Normalmente la gente te pregunta, oye, ¿y eso que estás tú tomando qué es? Entonces, pues bueno, pues ya ahí los tienes, ahí los tienes para, para decirle lo que ocurre con los productos que tú estás tomando y con la posibilidad que, que hay de poder distribuirlo también. Es decir, tienes que hacerte visible. Eh, otra forma de hacerte visible pues como estábamos hablando antes. Si te gusta el ciclismo, hazte una equipación ciclista con la marca de los productos que distribuye. Eh, si tienes pegatinas, pónselas al coche. No sé, hay 40.000 formas. Yo, por ejemplo, en mi coche llevo puesta, en la parte trasera de mi coche llevo puesta mi página web. Esa página web pues, que estáis viendo sobre mi cabeza en estos momentos, esas páginas pues, web yo las llevo puestas en, en mi coche. ¿Por qué? Pues si alguien va conduciendo detrás de mí y tiene interés, pues ahí lleva las páginas web. El que va conduciendo no puede, pero a lo mejor el acompañante siente curiosidad y en el teléfono móvil te empieza a curiosear. ¿Qué web? Bueno, pues es otra forma de, de hacerme visible. Y, en definitiva, y, y, y continuando con esto, tienes que promocionar tu negocio, porque si acabas de iniciar un negocio, si tienes unos productos que, que estás tomando y los quieres compartir, pero nadie los no vas a llegar muy lejos. O Entonces, sea, es como si es un local a pie de calle, pero lo tenéis todo muy bonito, lo tenéis todo muy bien decorado, tenéis la estantería eh, con productos, tenéis ofertas, tenéis de todo. Pero si no abrís las persiana, si no hacéis una campaña de publicidad, si no ponéis en la calle un letrero que diga café saludable, etcétera, etcétera, nadie va a entrar a ese local a pediros el producto. Es decir, hay que promocionar el negocio que tiene. ¿Con quién? Pues no lo sé lo vas a promover ahora lo vamos a ver también os voy a dar alguna idea pero eh, eh, así a, a, a corto plazo pues con tu círculo tu, con tus contactos con tu eh, familia habitual es lo que realmente se dice pero bueno eh, dice hay gente que me dice es que yo no conozco a nadie perdona que no conoce a nadie tiene teléfono móvil sí y cuánta el teléfono móvil pues llevo ciento y pico pero es que con muchos de ellos hace mucho tiempo que no hablo, vale no hay ningún problema ¿Estás soltero o casado? Mira, eh, estoy casado, ¿vale? ¿Y cuando te casaste, celebraste tu boda, sí. ¿Y a cuánta gente invitaste a tu boda? Pues, a mi boda fueron 200 personas. ¿Seguro que eran no? familia, amigos y conocidos? Pues mira, ya tienes 200 personas que conocer. No, es que yo estoy soltero, ¿vale? Pues tienes novia, sí. Pues imagínate que pasado mañana o que, que dentro de un mes te casas, confecciona tu lista de bodas y confecciona tu lista de invitados y fíjate que... ¿Qué mercado tienes ahí para promocionar eh, tus productos? Vamos, eh, y si no es una imaginación, sino que realmente te casa, yo lo que haría en mi banquete sería ponerle a todos un sobrecito de café encima de la mesa. Seguro que lo haría. Lo que pasa es que yo hacía mucho tiempo que me casé. Continuamos. La, la conclusión es que sin clientes no tienes negocio. Hay que buscar clientes de la forma que sea. Yo he puesto aquí tres, tres posibles soluciones, pero hay muchísimas más. Utiliza tu imaginación, utiliza eh, la forma que quieres de hacerte visible y la forma que quieres de promocionar tu negocio. Pero tienes que hacer clientes, porque si no hay clientes no tienes negocio. Y si no hay negocio, pues no hay ganancia. Evidentemente, si has entrado aquí para ganar dinero, pero solamente lo vas a ganar con lo que tú consumes, o pues, bueno, no vas a llegar, no vas a conseguir la independencia económica, te lo garantizo. Pero eh, si te lo propones al final, con clientes. Ya verás cómo arrancamos de ahí y al final hacemos negocio. Bien. Otra estrategia muy importante es que te tienes que formar. Tienes que saber eh, todo lo posible acerca de los productos, aunque no te tienes que convertir en, en un gran experto. No tiene no somos médicos, no somos eh, personas que trabajen en, en la sanidad, pero sí somos personas que tomamos unos productos y que deseamos compartirlos con la gente. Es decir... Eh, ...igual que tú lees un libro y lo recomiendas... ...lo recomiendas después de haberlo leído, no antes... ¿vale? Entonces, sobre los productos... ...ya partimos de la base que los estás consumiendo... ...partimos de la base de que eh, los estás compartiendo... ...pero vamos a dar un paso más allá... ...y vamos a, a saber algo más sobre los productos... ...como mínimo, lo que pone en el catálogo... ...como mínimo, léete la etiqueta de los productos... ...no sé, tienes que formarte un poco más acerca de los productos... ...y sobre todo del marketing... ...porque si tienes un negocio... ...también tienes que saber y aprender... Eh, ...qué es lo que genera el dinero que está ganando... ...tienes que saber cómo funciona todo... ...¿vale?... ...para eso tenemos herramientas gratuitas... ...y son unas herramientas que nos la facilita la empresa... ...primero, lee el manual del distribuidor... ...esto lo habrás recibido en el momento en que... ...en que te has inscrito con cualquiera de, de los sistemas... ...en ese manual de distribuidor... Está la normativa y el reglamento de todo lo que tenemos que cumplir todos los distribuidores de XN. Porque si, no, si cada uno hiciésemos lo que se nos antojara, pues esto sería un circo, ¿no? Entonces, con mi respeto a los circos. Pero ahí hay una normativa y hay un reglamento para cumplir. Y esto lo hace DXN especialmente para nosotros y especialmente para proteger nuestro negocio. O sea, esto no lo tenéis que ver como limitaciones de nuestro negocio, todo lo contrario. La normativa y el reglamento está hecha para proteger nuestro negocio y el negocio de nuestros equipos. ¿vale? Y ahí también en ese manual dispone de la explicación del plan de marketing o el plan de compensación o el plan de pagos, como lo quieras llamar. Ahí también... Eh, tienes muy bien explicado de dónde sale el dinero y cómo lo puedes conseguir, de qué los pasos que tienes que dar para, para conseguirlo. Es decir, esto es una herramienta gratuita que prácticamente no lo hacemos eh, caso al principio, pero que yo, yo considero que es una herramienta muy importante. Sobre todo, esta herramienta debes de, eh, de leer, debes de anotar cualquier cosa que no entienda y recuerda siempre una cosa, tienes un patrocinador. Y ese patrocinador es la persona que te tiene que ayudar a explicarte todo esto, a, a cualquier duda que tengas, aclarártela y a que vayas dando pasos hacia adelante. Hay otra herramienta muy importante que es el Igor e IWOR e es eh, la plataforma que tenemos, el back-office que tenemos todos los distribuidores en el mundo y donde eh, DXN nos permite llevar el control de nuestro negocio. Ahí tenemos un back-office, ahí podemos ver... Tiempo real, eh, lo que hace nuestra red, lo que hace nuestro equipo, los puntos que hacen, quién califica, quién no califica, etcétera, etcétera. Incluso a final de mes, ves perfectamente ahí en el e -point el dinero que ha ganado. También tienes una página web personal y en esa página web personal incluye una tienda virtual. Es decir, puedes vender productos a través de tu página personal. Pero volviendo a la página, perdona a la lámina anterior, recuerda que dije que tienes que promocionar tu negocio. Es decir, si la empresa te da una página web personal y ni siquiera la promociona, nadie la va a ver. De los dos dominios que tengo ahora mismo encima de mi cabeza, el primero, ciendirectos.com, ahí está redireccionada mi página web personal de, de DXN. Porque es más fácil recordar un dominio que eh, el, el subdominio que nos da DXN. Entonces, yo me he ocupado de comprar un dominio, le he puesto, le he gustado, y en ese dominio tengo la página eh, web personal con tienda y con todo lo que me da de eh, DXN de forma gratuita. En esa tienda te pueden entrar eh, clientes a comprar si la promocionas. Y es muy fácil porque si un cliente te compra en esa tienda virtual, eh, tú ni siquiera ni siquiera ver los productos, ni siquiera ver nada. Ese, ese pedido llega directamente a la oficina de Madrid, Madrid se ocupa de cobrar, Madrid se ocupa de enviar el paquete y Madrid se ocupa de poner los fondos correspondientes a ese pedido en tu back office. ¿vale? Pero tu trabajo ha sido promocionar la tienda para que llegue a alguna persona que quiera comprar tus productos. Es una herramienta muy potente. En el igual e también podemos hacer nuestros pedidos y pagarlo. Es decir, tú como distribuidor puedes con tu pedido de calificación dentro del Igor de e y puedes comprar y pagar. Es decir, y, y eso también llega directamente, está enlazado con la Oficina Central de, de Madrid, con lo, los cuales son los que te sirven el pedido en 24-48 horas. También es una herramienta a nuestro alcance eh, que si manejamos bien el, el Internet, pues nos, es rápida y nos, eh, nos ocupa poco tiempo. ¿vale? Pero, sobre todo, también a través de Lingua recibimos información desde XM. Ahí nos publican las noticias, nos publican eh, en los eventos disponibles, tenemos descargas de documentos, ahí podéis descargar los formularios de pedido, podéis descargar las tarifas de precios, podéis descargar el plan IOC, el plan DSP, etcétera, etcétera. Simplemente tenéis que entrar a la zona de descarga y ver todo lo que hay a vuestra disposición. Estas son herramientas gratuitas, ...que nos ofrece DXN, simplemente por eh, haber, eh, haber obtenido un código... ...y por haber entrado a formar parte de la familia DXN. A partir de ahí, el siguiente paso es construir un equipo. Construir un equipo es ofrecer la oportunidad a, a todo el mundo... ...que crea que, que, puede, eh, que puede hacerla, y, y evidentemente hacer un equipo... ...es hacer distribuidores... Eh, ...que trabajan de forma independiente... ...pero que están repercutiendo en, en tu negocio. Es fácil. Si ya tienes clientes, como hemos dicho antes... ...que es la base primordial de nuestro negocio... ...si ya tienes clientes, ya tienes una buena base... ...tienes una base importante... ...para poder iniciar ese equipo. ¿Por qué? Porque ya cuentas con personas que han probado los productos... ...que están consumiendo los productos... ...que saben cómo funcionan los productos... ...y que pueden compartir... ...su pequeño testimonio con los demás. Entonces ofrecerles la oportunidad de convertirse en miembros de quienes por varias razones. Primero, porque van a conseguir su propio producto más económico, van a comprar más barato. Segundo, porque a ti también te interesa, tú vas a seguir recibiendo esos puntos en tu sistema. Y tercero, porque a veces no es la persona que patrocinamos, sino las personas que nos van a traer al equipo esas personas. Yo tengo gente en el equipo que hace, bueno, yo llevo, no sé si lo comento antes, llevo eh, siete años ya en la empresa, y, y yo tengo gente en el equipo que en su momento vino al equipo, eh, que trajeron personas al equipo y que después se han relajado, pero las personas han quedado ahí. Y esas personas actualmente están haciendo un buen negocio. Es decir, a veces no es importante, y repito, patrocinar a una persona, aunque lo es, pero es más importante las personas que te puede traer esa persona al equipo, que eh, ¿no? a veces te lleva a sorpresa pero bueno la base importante para empezar a ser distribuidores la tienes entre tus clientes que repito ya consumen los productos y ya saben funciona eh, todo después usa las redes sociales como captación y esto lo recomiendo porque a mí me ha funcionado sobre todo eh, al principio hace, hace tiempo vale eh, las redes sociales pues bueno dependiendo de lo que utilices google facebook youtube whatsapp Instagram, Twitter, hay muchas más, ¿no? Pero bueno, estas son un poco las principales. A través de estas redes sociales, eh, de forma gratuita, puedes decirle a la gente a lo que te dedicas, a lo que te dedica, lo que haces, qué productos consumiendo. Si ya si ya las tienes, pues úsalas, crea tu marca personal en, en esa en esas redes sociales. Eh, crear una marca personal es mm, definirte, es decir, no estar hablando hoy de una cosa, mañana de otra y pasado mañana de más yo Si alguien me sigue en, mi, en, mi, en mis redes sociales, verán que hablo de quienes pero no hablo de fútbol, no hablo de política, no hablo de religión, no hablo de determinados temas que pueden crearme eh, polémicas o diferencias de opinión, aunque, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a tener su opinión y, y es respetable, pero yo intento no entrar en ese, de, en ese tipo de conversaciones. Lo que sí intento es provocar conversaciones acerca de mi negocio o acerca de mi, de mi producto bueno resultados que me han dado las redes sociales pues muy buenos por ejemplo la persona que me ha presentado Tobal y el doctor Juan Ochoa que es mi, mi primer diamante pues estas personas salieron de, de las redes sociales llegaron a mí a través de, de las redes de las redes sociales si no tiene redes sociales pues de cuenta son todas gratuitas o sea no, google facebook youtube Todas estas redes no te cobran nada por crearte una cuenta. Incluso eh, si eh, Facebook puedes abrir una cuenta personal, pero también puedes abrir eh, fanpage, puedes abrir eh, páginas de empresa, puedes abrir otro tipo de cuentas y siguen siendo gratuitas. Que después quieras o no quieras publicidad en esa cuenta, es cosa tuya, pero abrir una cuenta es gratis en todas las redes, todas las redes sociales. Así que si no la abra, pues es porque no quiere tenerla, evidentemente. Y aprende a usarla siempre en tu beneficio. ...intentas atraer prospectos a, a tu negocio... ...atraer clientes que eh, muestren interés por, por tus productos... ...es decir, eh, usarla en tu beneficio es lo que acabo de decir... Eh, ...si hablas de fútbol, si hablas de religión, de política... ...si hablas de cualquier otro tema... pues ...yo creo que eso poco beneficio te puede traer... ...ahora, si hablas de un negocio que eh, lo estás haciendo... ...y que eh, estás intentando crear un equipo pues, eso sí que va, te, va a dar un te va a dar un beneficio si atraes eh, prospectos. Y luego, una cosa importante que tenéis que entender, con Internet tienes negocio internacional sin moverte de tu casa. Es decir, podemos llegar a cualquier parte del mundo. Yo tengo patrocinadas personas, sobre todo en España, muchas, pero fuera de España también tengo unas poquitas que han llegado a través de las redes sociales y personalmente no nos conocemos. Pero bueno, ahí están, hacen sus puntos, hacen su negocio, pueden hacer, pueden crecer un equipo. Aquí ahora mismo en la sala hay compañeros que tienen grandes equipos eh, fuera de España y que lo han conseguido a través de, de internet, a través de las redes sociales. Entonces, esta es una de las grandes herramientas que también tenemos a nuestra disposición y es una de las estrategias que debería de plantearte si eh, quieres hacer desde eh, XN un negocio grande para ti. Pero no olvidemos una cosa que es la red social más importante. El boca a la boca funciona. Una frase que yo repito mucho, pero es una frase en la que creo que no estoy equivocado. Eh, cada vez que recomendamos algo, funciona. Y funciona estadísticamente hablando en el 74% de los casos. Cada vez que tú recomiendas un restaurante, un libro, una película de cine, eh, un viaje, un coche, cualquier cosa que estés recomendando damos por sentado que si lo recomiendas es porque tú ya lo has hecho y porque a ti te gusta, evidentemente. Cualquier cosa que tú recomiendes en el 74% de los casos la persona que te está escuchando lo puede hacer. La única diferencia es que si lo hace tú no vas a cobrar ninguna comisión de este tipo de, de este tipo de recomendación que de decir. Ahora, si lo que estás recomendando es producto de quiénes, negocio de quiénes, producto de quiénes, negocio de quiénes Día tras día, noche tras noche, te garantizo que el boca a boca funciona. Y el boca a boca llega más lejos de lo que tú te puedes imaginar. Es una red social enorme. Bien, me habéis pedido estrategias de marketing, pero realmente es que estrategias de marketing eh, son siempre las mismas. Pero realmente la única variación es cómo tú las apliques. ¿Vale? Yo voy a dejar aquí algunas que el tiempo ha demostrado que son efectivas. ¿Vale? Eh, por lo menos han sido efectivas en mi caso y en el caso de, alguna, de algunas personas de mi equipo con las que considero que me he duplicado. ¿vale? Patrocina siempre en anchura. No le regales tu trabajo a nadie. Si mañana eh, te sale un prospecto que quiere hacer el negocio y por lo que sea tienes un, un distribuidor que tú ves que va flojito, no le regales a ese distribuidor. Tú lo que te salga, y a ti. Lo que puedes hacer con ese distribuidor que va flojito es ayudarle, orientarlo, indicarle cómo tiene que hacer las cosas, para que él también encuentre sus propios prospectos. Pero no le regales el trabajo a nadie, patrocina siempre en anchura. Y otra razón para hacerlo, si quieres llegar a Embajador Corona, necesitas encontrar 20 personas que sean diamantes. Y para encontrar 20 personas que sean diamantes, pues posiblemente eh, tengas que patrocinar, tengas que multiplicar esa cantidad por 10 hay que patrocinar 100 o 200 personas... ...para que entre todas ellas... ...te salgan 20 personas que quieran llegar... A, a, al, ...al rango de diamante... ...y hacerte llegar a ti... ...al rango de Embajador Corona... ...¿vale?... ...pero... ...la mayor... Eh, ...la mayor recomendación es que tus directos... ...son tus cimientos... ...es decir... ...si los prospectos que te van saliendo... ...los vas regalando... ...pues le estás dando... ...le estás construyendo el negocio a otra persona... ...pero si... ...lo haces así... ...lo haces en anchura... Son tus cimientos, son la fortaleza de tu negocio a corto, medio y largo plazo. ellos vas a avanzar de rango. En el directo, difícilmente vas a avanzar de rango. ¿vale? Luego trabaja con tus directos en la profundidad. Ellos van a tener también rango. Y es ese rango de ellos te va a dar a ti unos ingresos estables. Es decir, vas a tener unos buenos cimientos, pero los vas a fortalecer ayudando a esos directos a que hagan profundidad y con esa profundidad vas a tener unos ingresos estables. Lo que decimos siempre, a veces lo decimos de broma, pero tiene, tiene más seriedad de lo que parece. Eh, el rango te da el pin, pero la profundidad te da el pan, que es con lo que vas a comer, que es con lo, el dinero que, que va a ingresar en, en tu negocio. Y luego yo recomiendo la ley de Pareto. La ley de Pareto es la ley 80-20, que dice que normalmente el 20% produce el 80%. Luego, si esto ocurre así en tu equipo, que tienes el 20% de personas que están produciendo el 80% de tu negocio, pues dedícale el 80% a esas personas de tu tiempo. Dedícale el 80% de tu tiempo a tu equipo rápido. Pero no olvides que tienes un 80%. A estas personas dedícales el 20% de tu tiempo porque este es tu equipo lento. Estos son los cometiempos, como yo digo, estos son los que eh, producen un poquito, pero, eh, pero bueno, eh, están comiendo tu tiempo, están siempre haciéndote consultas, siempre llamando por teléfono, eh, te hacen la misma pregunta 10 veces, eh, no sé. Suelen ser un equipo lento. Yo tengo personas, desde que yo inicié, hace siete años, tengo personas en el equipo que todavía son agentes de estrellas. Entonces, pues imaginaros eh, si van lentos cuando hay otras personas en el equipo que han avanzado mucho más rápido, que han llegado mucho más lejos. ¿vale? Esta es la ley de Pareto. Acordaros, 80-20. Dedícale el 80% de tu tiempo a los que producen ese 80%. Dedícale el 20% de tu tiempo a los que producen ese 20%. Bien. Esto es un ejemplo simplemente de cómo construir un equipo. Con esto no quiero decir nada. Simplemente, por pues, si este eres tú, eh, estos son tus patrocinados en primera línea que es lo que te acabo de decir y tienes que ayudar a tus patrocinado a hacer lo mismo y con esto consigues profundidad estos son los patrocinados de tus patrocinados es pues un ejemplo de tres pero bueno puedes tener y 33 o 333 lo que se trata es de que eh, duplicarte y una recomendación también se duplica se duplica lo malo es decir la gente va a hacer lo que tú hagas yo nunca recomiendo nada que yo no haya hecho antes. Yo nunca le digo a nadie, vete a este evento, si yo no pienso ir. No, no le digo a nadie, acepto si yo ya no lo he hecho y he, y he visto cómo funciona. Es decir, la gente va a hacer lo que tú hagas, te van a seguir por tus acciones. Y, y a partir de ahí van a duplicar lo que están viendo que a ti te funciona. Define tu objetivo. Ya sabéis que eh, aquí, a mayor rango, tenemos ma mayor bono, pero... Mm, lo vamos a aclarar porque, como he dicho antes, una cosa es el pin y otra cosa es el pan. Puedes tener mucho rango, pero tener poco pan. ¿Vale? Entonces vamos a aclarar estos puntos. Pero define tu objetivo. Estás empezando, estás haciendo un equipo y tu primer objetivo creo que debe de ser llegar al primer rango que es Agente Estrella para posteriormente llegar llama, a como el... Estrella Rubí y posteriormente ¿verdad? alcanzar el, el rango de Diamante y así sucesivamente. vale Tienes que tener claro el camino que tienes que seguir y los pasos que tienes que dar. Con calificación siempre hay buen bono. Y esto es lo que o se os tiene que quedar bien claro. Si has alcanzado el rango de agente estrella, pues desde el primer momento, desde el primer mes, ya tienes que calificar con 300 puntos de volumen personal o hacerlo con 100 puntos de volumen personal mínimo más 200 puntos de grupo. Es la única forma que hay de calificar como agente estrella. O sea, la única forma, no, las dos únicas opciones que hay de calificar como agente estrella. Esto te va a permitir tener el 25% de comisión de tus propias compras, más los diferenciales del equipo que estés ayudando a alcanzar el rango de agente estrella. Recordar que los puntos se acumulan y en el camino de esa acumulación de puntos, una serie, unos diferentes eh, diferentes porcentaje unas diferentes comisiones pues esas comisiones si tú estás al 25 y tienes una persona que ha superado los mil puntos y está al, al 12% pues tienes una diferencia del 13% para ti de xn es importante que entendáis de xn no se queda con nada de xn tiene un plan de marketing y tiene unos porcentajes a repartir la única diferencia es que si no lo reparte contigo los reparte con otro pero de xn no se queda con nada si no lo ganas tú, lo va a ganar tu patrocinador y así sucesivamente. Aquí hay una cosa que funciona muy bien y muy justa, que es la compresión dinámica. Cuando alguien no hace su trabajo, eh, el beneficio sube a la persona siguiente. Cuando alcanzas el estatus de eh, Rubí, estrella Rubí, es porque ya tienes tres agentes estrella. Pero asegúrate primero de calificar como agente estrella, como acabo de explicar. Y segundo, asegúrate de que tus tres agentes estrellas califican también como eh, agentes estrellas igual que tú. Porque de esta forma vas a obtener el 31% de tus propias compras, los diferenciales de tus propias compras. Imagínate que ese ejemplo que acabo de poner, una persona con mil puntos está al 12%, pero tú ya en vez de estar al 25 estás al 31%. El diferencial es mayor, pero el trabajo que estás haciendo es el mismo. Simplemente has ido ganando porcentaje. Eh, por tu esfuerzo y por tu trabajo. Y también vas a tener bono de desarrollo, es decir, al tener agentes estrella debajo de ti, empieza a funcionar el bono de desarrollo, que sabéis que es el primer nivel 5%, de todos esos agentes estrella, segundo nivel 4%, tercer nivel 3%, cuarto nivel eh, 2% y quinto nivel 1%. Aquí funciona también la compresión dinámica, es decir, si tenéis el séptimo nivel pero entre el primero y el séptimo hay dos que no han calificado, pues se convierte en tu quinto agente estrella. Pero es importante también que entendáis, solamente vais a cobrar bono de desarrollo de los agentes estrella calificados. Los agentes estrella que no califican no forman parte de ese bono de desarrollo, forman parte de los diferenciales, si no está calificado. ¿Vale? Aquí es donde sale el dinero. Siguiente rango, estrella diamante. Pues exactamente igual, tienes la obligación de calificar como agente estrella de las dos formas que habéis visto, 300 puntos personales, que es lo que yo recomiendo siempre, hacer 300 puntos de volumen personal, y ahora más adelante os voy a poner un ejemplo, o hacerlo con eh, tu grupo. Pero a medida que eh, califica, o sea, a medida que tienes el rango de estrella diamante, pues lo que tienes que hacer es eh, conseguir los máximos beneficios de ese rango, y la forma de conseguirlo es que tus seis agentes estrella que te han, te han ayudado, que son las que se han ocupado, de hacer, hacerte llegar a ese rango, esos seis agentes estrella tienen que calificar también como agentes estrella. A partir de ahí, obtienes el 37% de tus propias compras, los diferenciales que tengas con tus distribuidores que, que no sean agentes estrella calificados. También tienes el bono de desarrollo, porque si tienes seis agentes estrella y algunos también tienen estrella, en fin, ya sabes, sin niveles de profundidad de agentes estrella calificados para ese bono de desarrollo, pero aquí entra un ingrediente más que es el 2% de la facturación global de DXN en el mundo, pero ese 2% estará siempre en función de la facturación que tú aportes a esa facturación global de DXN, es decir, no es un reparto entre todos los diamantes del mundo a partes iguales, es un reparto equitativo en función de lo que tú has aportado a esa facturación. He puesto un asterisco ahí en lo de calificar seis agentes de estrella porque como diamante hay dos formas más de calificar como agentes de muy rápidamente. Hay tres formas de calificar como diamante. Calificando seis agentes estrellas en, en seis líneas diferentes, eh, calificando cuatro agentes estrellas en cuatro líneas diferentes y teniendo tú un mínimo de 2.500 puntos de diamante. Esto eh, lo podéis ver en vuestro eWord, en vuestro back office, cómo funciona esto. O bien eh, tener 5.000 puntos eh, de diamante independientemente de los agentes de estrella que tengas calificados. ¿vale? Si tienes 5 eh, de diamante, pues puedes tener dos estrellas calificados, pero calificas como diamante. Son tres formas que nos ofrece XN de obtener la calificación de diamante para obtener ese 37% simplemente os estoy haciendo un repaso de lo que es el plan de marketing pero hay muchos más detalles que obviamente estoy dejando de explicar pero eh, creo que esto es lo principal es fácil de calificar hay gente que me dice oh, es que hacer 300 puntos eh, oye pues no es fácil todos los meses lo puedo hacer un mes pero al mes siguiente tal bueno sin dudas de hacer esos 300 puntos pueden haber varias razones primero que no tengas confianza en tu equipo o sea que no te das confianza en que tu equipo como mínimo haga 200 y que tampoco tenga mucha confianza de, de volumen personal. Pero yo voy a poner aquí un ejemplo fácil y sencillo, porque la mejor forma de calificar, lo que más garantiza tu calificación siempre, seas estrella, rubí o diamante, es que tú hagas 300 puntos de volumen personal. Y veréis qué ejemplo tenéis aquí de autoconsumo. Mira, he puesto un ejemplo que puede ocurrir eh, en, en una familia de una a cuatro personas en un mes he puesto de una a cuatro personas, esto prácticamente eh, lo hago yo todos los meses. Entonces, 60 cafés durante el mes, que son dos cafés diarios o, o más, si invitas a alguien a tu casa a tomar café o haces ese tipo de reuniones que hablábamos antes, pues necesitas tres bolsas de, de café, pues ahí tenéis los puntos. Y seis comprimidos de espirulina, ¿por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud recomienda cuatro gramos al día y todos sabemos que cuatro comprimidos. ...de nuestras pirulinas equivale a un gramo... ...pues ya necesitas un bote de 500 ese mes... ...¿vale?... ...si tomas dos cápsulas de córdices diarias, ...pues necesitas un bote... ...si tomas cuatro comprimidos de melena de león... ...para tu sistema digestivo... ...para tu sistema nervioso... ...pues necesitas otro bote... ...si tomas ganoderma... ...porque estás haciendo eh, ganoterapia con... con la, ...en el ganoderma y las pirulinas... ...pues necesitas... Eh, ...son tres cápsulas... ...necesitas un bote de 90 de cada... ...de RG y de LG... Y, por supuesto, si te lavas los dientes, necesitas pasta de dientes. Si te lavas con jabón, necesitas jabón. Si dice jabón, dice champú, gel de baño. Y si tomas mililitros de morinchi por día, todos conocemos eh, personas que toman una botella diaria, pues necesitas dos botellas al mes. Pues bueno, la conclusión de si haces esto, ya, ya no digo solo, hagas esto eh, con tu familia. Pues ya Aquí ya tienes 320 el punto, has calificado, has hecho puntos de volumen personal, ¿dónde está el problema? El problema está en que, en que no consumimos nuestros propios productos en que si, eh, si nos lavamos los dientes nos vamos al supermercado a comprar pasta de dientes, si nos duchamos nos vamos a, a, al supermercado a comprar gel de baño y champú de baño teniéndolo dentro de nuestro propio negocio quizá incluso nos vamos a tomar eh, eh, otra marca de café, quién sabe lo que ocurre dentro de, de cada casa o de cada familia pero esto es un ejemplo claro de cómo, eh, lo veo fácil, de cómo una persona o una familia puede eh, calificar de forma eh, segura y garantizarse así eh, los ingresos, garantizarse así el bono de, de su negocio. Recuerda, estamos dentro de, del sector de la salud y el bienestar. XN está dentro del sector de la salud porque sabéis que nos ocupamos de eh, productos naturales y de productos de, de consumo masivo y de una rotación eh, muy rápida porque popularmente las bebidas los cafés eh, son productos que tienen una rotación muy rápida pero qué es salud qué qué necesitamos para tener buena salud pues mira me viene a, a, a cuento tener eh, hacer meditación tener la mente clara tener la idea la idea eh, concreta Necesitamos dormir bien, que no, creemos que no, pero también es muy importante dormir como mínimo de 6 a 8 horas diarias. Necesitamos alimentarnos correctamente, eh, de, de forma que, que como me, cuanto mejor nos alimentemos, pues bueno, pues, más va a influir en nuestra salud. Por supuesto también es necesario algo de ejercicio, no digo que nos convirtamos en atletas olímpicos, pero eh, caminar, eh, montar en bici, eh, no sé. Hay que hacer algo. Eh, yo, en esta pandemia, pues, no he podido salir en bici, he salido a caminar, la verdad, muy poco, eh, entre otras cosas porque, bueno, he dejado de tener mascota porque falleció hace poco. Y, bueno, pues me inventé la idea de coger, he cogido dos garrafas de 5 litros, las llenaba de agua y simplemente pues me dedicaba a hacer cardio levantando 5 levantando kilos con cada, con cada mano. La cuestión es moverse, hay que hacer algo de ejercicio. Y, por supuesto, evitar eh, eh, que acudir a, a, a los médicos. Si tienes buena salud, pues o sea, si haces todo este tipo de cosas, pues evitarás tener que visitar centros médicos o tener que visitar hospitales. Esto es una base importante para tener buena salud. Así evitamos, pues eso, como he dicho, tener que acudir a, a centros médicos. Pero si además de eso lo acompaña con nuestros productos naturales, con nuestros productos que sabéis que... la. La mayoría de ellos lo que hacen es aumentar nuestro sistema inmunológico, fortalecernos, alcalinizar nuestra sangre, que es muy importante. Hay gente que dice, oye, es que la espirulina, oye, la espirulina lo que te está haciendo es una transfusión de sangre cada tres o cuatro días, porque la está regenerando continuamente. Y parece una tontería, pero a través de ahí disfrutamos de buena salud. Y luego la otra parte es... Esto es lo que nos ofrecen los productos de DxN lo que nos ofrece nuestro propio cuidado personal. Pero hay una parte que es el bienestar. ¿Y por qué estamos en el sector del bienestar? Pues porque estamos en un negocio, un negocio de multinivel, estamos en un negocio de redes. Y estamos en un negocio que no fue inventado antes de ayer. Nuestra empresa ya tiene 28 años, creo, en, en, desde el año 93. Yo particularmente participé en el 25 aniversario en Malasia, pero desde entonces este año se va a celebrar el 28 aniversario. Entonces, no es una, no es algo que, que no esté experimentado. Aquí ya hay una carrera, aquí ya hay una experiencia y es algo que nos va a ofrecer, nos está ofreciendo este negocio, nos está ofreciendo un sistema de bienestar. Pero hay otros muchos negocios, el multinivel es centenario. Esto no inventó, se nos inventó hace cuatro días. Pero ¿qué nos, va, ¿qué nos ofrece, qué tipo de bienestar nos ofrece el negocio de multinivel? Pues uno de ellos puede ser que el dinero no te falte. Es decir. Yo tenía un amigo que decía que el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios. Sí, porque oye, yo antes llegaba eh, cuando llegaba primero de mes y empezaban a llegar las facturas, la luz, el agua, el teléfono, esto, lo otro, pues me ponía nervioso porque no sabía si iba a tener suficiente saldo para que el cargo, para que el banco me hiciera los cargos en, en la cuenta. Pero ahora como no tengo problemas de dinero, gracias a mi negocio multinivel pues a mí me da igual que sea primero de mes que finales. Yo sé que cuando llegan las facturas se pagan automáticamente. Entonces, no te da la felicidad, pero te calma los nervios. Eh, pues también consigues, a través de este tipo de negocios, consigues tener tiempo, que es muy importante, tiempo para disfrutar con tu familia. Que a lo mejor estás en un trabajo tradicional y, bueno, pues trabajas 8, 10, 12 horas y cuando te vas por la mañana... Eh, te despides de los chiquillos con un beso y cuando vuelves por la noche, pues se lo tienes que volver a dar ese beso, pero ya en la cama, entonces no has tenido tiempo de, de disfrutarlo, y cuando llega el fin de semana estás tan cansado de toda la semana que no tienes ganas de hacer nada, pues, con un negocio de multinivel, cuando el dinero no te falta, te da esa tranquilidad de disfrutar de tiempo para el dinero, porque, otra, otra frase que yo suelo decir, el dinero es importante, pero hay algo que es más importante que el dinero, que es tener tiempo para disfrutarlo. Y esto solamente se consigue a través de eh, estos negocios de multinivel, a través de, de XN. A lo mejor persigues también tener una buena casa o persigues conducir un buen coche. Esto también es otra forma de, de bienestar, es otra forma, esto es calidad de vida. También eh, a, mí, a mí me da mucha satisfacción viajar por el mundo, los viajes, pues, francamente, enriquecen mucho a nivel personal y, y no todo el mundo puede hacer muchos viajes. El nivel te da este tipo de oportunidades. Yo creo recordar que con DXN pues he hecho ya unos pocos. Pues yo todos los años suelo calificar al viaje TSI y creo recordar que he estado ya en tres cruceros, he estado eh, dos veces en Malasia eh, bueno y alguna cosa más, campamentos, etcétera, etcétera. Pues esto te, da, te hace viajar por el mundo. Lo hace gracias al negocio. Y otra cosa muy importante también es que te puedes permitir enviar a tus hijos a buenos colegios, enviarlos a la universidad para que eh, hagan la carrera que a ellos les gusta. A mí me ha ocurrido. Eh, no lo he hecho con de quienes, lo he hecho con otro negocio de multinivel que trabajé muchos años, pero gracias, a ese, gracias al multinivel, mis hijas han disfrutado de, de buenos colegios, han, disfrutado de, han estado en la universidad, han elegido eh, los estudios que ellas han, han querido y hoy día, disfrutan de su carrera y viven económicamente hablando de sus carreras porque las están ejerciendo. Entonces, esto fue gracias al multinivel. Posiblemente también lo pudiera haber hecho de otra forma, pero a mí me dio la opción de hacerlo eh, los ingresos de, de multinivel. Y otra cosa que todos perseguimos es esto, es llegar a Embajador Corona. Cuando consigues llegar a Embajador Corona en DXN, te garantizo que tienes asegurada la independencia financiera. Te garantizo que todas esas facturas de luz, agua y, y teléfono las tienes pagadas hasta, hasta tus nietos, garantizado. Pero hay que trabajar para llegar a, a, a obtener esta independencia financiera. Y hay que trabajar y no hay que sufrir en el camino, todo lo contrario, hay que disfrutar el camino, porque desde que eres diamante hasta que llegas a Embajador Corona, pues hay, uno, hay otros rangos, hay otros procesos que los tienes que ir disfrutando y que vas viendo cómo tus ingresos van aumentando, cómo van evolucionando. El objetivo es llegar a... Sí, pero el objetivo también es disfrutar ese camino, porque en el camino habrás dejado un reguero de personas a las que has ayudado muchísimo a nivel de salud y a nivel de negocio, porque todos perseguimos lo mismo. Si todos perseguimos lo mismo, lo mejor que puedes hacer en este negocio es duplicarte. Todo lo que tú hagas, consigue que la mayoría de tu equipo lo haga, y eso te va a hacer avanzar hasta tus objetivos, hasta tus metas. Creo que he dejado claro lo que es por qué estamos en el sector de la salud y el bienestar. Bien, pues simplemente y estamos acabando. Todo depende de tu estrategia. Desde el principio estamos hablando de estrategia, pero desde el principio estamos hablando de estrategia bien aplicada, porque hay muchos tipos de estrategia. O sea, un ejército, eh, si se equivoca de estrategia, puede perder una batalla pero si acierta, va avanzando hacia la ¿Vale? todo, todo depende de cómo aplique las estrategias que yo te acabo de exponer. Así que, os agradezco mucho que me hayáis escuchado, os agradezco mucho que la oportunidad de hacer esta presentación, porque, te, entre otras cosas, también me ha, me ha ayudado a mí a reflexionar sobre, sobre todo esto. Yo quería hacer algo diferente... Eh, lo he conseguido y en ese esfuerzo que, que he hecho para hacer esta presentación, yo también he aprendido de mí mismo muchas cosas, muchas cosas que he hecho bien, pero también muchas cosas que he dejado de hacer.